Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Agradecer la invitación que nos hace William Hernández. Él es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Está invitando para el día de hoy a las 10 de la mañana en el Parque Duarte con motivo al 48 aniversario del Correo del Asesinato Estudiantil de Amin Abel Hasbun. Le invita a la Fundación Camaño, la ADP, el Club Gregorio Luperón y la UAS Recinto San Francisco de Macorís. Hoy reitero, 24, 10 de la mañana en el Parque Duarte, eh, recordando el 48 aniversario del asesinato del líder estudiantil Amin Abel Casbun en el WhatsApp agradecer también a América desde el municipio Castillo nos escribe nos da los buenos días dice quiere saber lo que pasó a Raquel prendí el televisor no me dio tiempo bueno eh, yo ahorita estaba agradeciendo la solidaridad de muchísima gente con respecto a un caso de mi hermana que le dio preeclampsia, y nacieron dos mellizos y uno, lamentablemente, cerca de la medianoche de ayer, falleció en Santo Domingo. Eh, quiero agradecer nuevamente aquí y, y hacerlo público al doctor Ureña del Hospital Provincial de Acá, Regional Universitario San Vicente de Paula, así como también al director regional de salud, nuestro doctor Ángel Federico Garabó, gracias mil por todo el apoyo y las gestiones que hicieron también a nivel nacional a la relacionista pública del Seguro Nacional de Salud, la señora María Gracia por todo su apoyo, a todos por la solidaridad en estos momentos bueno, eh, seguimos en el programa, tenemos hoy un invitado especial él está celebrando su primer aniversario de su programa de televisión El Doctor TV, está con nosotros Paul Izarri Buen Hola, día. ¿cómo estás? Muy buenos días, Paul. Buenos días, buenos días. Estamos Paul. celebrando ya este fin de semana, bueno, que pasó este fin de semana largo, sí. Este nuestro primer aniversario de Doctor TV, una propuesta que gracias a Dios eh, vino a llenar, yo creo que un espacio que hacía falta en San Francisco porque es el único problema. de hecho, no solamente en San Francisco, sino en el ciudad completo que hace falta porque no hay ningún espacio que sea especializado dirigido totalmente a la salud. Correcto. ¿Y cómo ha sido esta experiencia de este primer aniversario, sobre todo donde ha podido mostrar el nivel de avance de la tecnología en materia de salud, todos estos temas importantes? Mira, este, honestamente yo no pensaba que Doctor TV iba a tener esa aceptación que ha tenido. Este, Yo creo que nosotros como productores, eh, por lo general tenemos que, como dicen aquí, la yuca uh -huh. como dicen, este necesitamos pues salir a la calle a vender, necesitamos producir, eh, todo lo, prácticamente lo hacemos todos nosotros y yo creo que este espacio me ha permitido aprender de todo un poquito. Qué bueno. Qué Dentro qué bueno. de todo tu desafío, ¿cuál ha sido el mayor uh -huh. para enfrentar este primer año de, en TV? El hacer el primer programa, arrancar, fue lo, el desafío más grande. Eh, estaba comentando he comentado en varias entrevistas que me han hecho es que la decisión de hacer doctor tv fue una decisión bajo muchas críticas resulta que yo hacía televisión aquí este un programa que, de variedades Bien. en el canal 8 sí. igualmente pues tuve pues a nivel nacional la oportunidad de, de estar un tiempo en el programa en un reality de más roberto y yo fui muy criticado por el asunto de que como pues la profesión de ser médico y hacer televisión pues no iban ligadas entonces yo dije espérate eh, llegó un momento que yo dije, voy a salir de la televisión, porque realmente yo lo que vine aquí fue a ser médico, yo no vine a ser presentador de la televisión, mucho menos eh, estar en los medios de comunicación. Pero me gustaba, ya llegó un punto que tú dices, esto es lo que me está gustando también, y tienes tengo que buscar la manera de combinarlo. Y así fue que lo hice, de ahí fue que salió la fusión de Doctor TV, y por eso digo que ese fue mi desafío más grande, poder combinarlo y, y ver cómo el público iba a aceptar, ya que estaba combinando la medicina y la eh, la, la medicina y la televisión. Bueno, ¿y qué, tú qué mensaje quieres mandar con esto? ¿Quieres educar a la gente? Es, realmente ese, ese es el nuestro eslogan en Doctor TV, nuestro eslogan nuestro es educación, salud y bienestar. O sea, eso es lo que queremos enviar, que la gente pueda ver contenido, que la gente pueda educarse y a la misma vez eh, bienestar para uno, porque esto se llama calidad de vida dentro de todo. Como no, conocimiento, poder. claro. Dentro sí, sí. de ese público, ¿cuál ha sido la mayor demanda hacia los programas que tú le presentas como calidad de vida? Yo creo que el, el público familiar, es un programa bien familiar, es un programa, siempre lo he dicho, es un programa de entretenimiento, es un programa, este, yo siempre dije que, iba, y nunca iba a dejar de ser yo en la televisión, yo entiendo que soy una persona divertida, que por eso me... y extrovertida, por eso me diferenciaba. Y dije, Doctor TV, aunque sea de salud, no va a ser aburrido. Vamos a hacer un programa de entretenimiento y siempre los recuerdo, es un pro, Doctor TV es el programa de entretenimiento dirigido a la salud. Poli, ¿en qué centro trabajas aquí? Ahora mismo, pues mira, bastamos ya dos semanas de abrir este, nuestro propio espacio, soy médico estético, y estaremos pues ya elaborando en Glamour estética, en la plaza, eh, en Garden Plaza, va a estar ahí nuestro, Garden. es que estamos creándolo, estamos ya pues haciendo nuestro espacio, eh, vamos a tener depilación láser, vamos a tener todos los rellenos, botox, plasma, todo todo lo que tenga con la, con la medicina estética. Este Sí estoy trayendo a República Dominicana, unos cuantos avances que aquí no los hay, especialmente en San Francisco dentro de la medicina estética y aún así me sigo preparando. Y yo creo que muchas de las personas que están haciendo medicina estética hacen lo que tienen que hacer, prepararse. En el caso mío lo estoy haciendo en el extranjero y voy y vengo este para traer los nuevos, los nuevos avances de la medicina estética. Eh, ¿Dónde aquí. te especializaste? Bueno, yo estoy haciendo varios diplomados, este, en este caso yo hice en Sodomella, en Santo Domingo. Este, vine, fui a Puerto Rico, en Puerto Rico ya hice allá lo que es anti-aging, y vino con eso, con un método de reemplazo de hormonas, y unas cuantas cositas nuevas que ya próximamente estaremos eh, haciéndolo público. El apoyo comercial, el apoyo financiero, sobre todo es sumamente importante para la estabilidad claro. de tu programa, ¿cómo ha estado ese apoyo? Yo creo que yo he tenido un buen respaldo. Este, yo me levanto todos los días este, y salgo a la calle, yo creo que el respaldo de los médicos ha sido muy bueno, definitivamente son es la gente que más agradecida. Yo estoy en, en la parte como patrocinadores, uh -huh. porque siempre ellos entienden que es un buen espacio para anunciarse y eso es bien importante, que la gente entienda que no es un favor bueno, lo que nosotros hacemos. Una inversión. O es una inversión para ellos, que nosotros claro. simplemente representamos su empresa. Correcto. De igual manera lo has tenido de tus colegas, claro, quienes tú traes claro y entrevistas sí. y muestras por supuesto, los avances. Dentro de las proyecciones a futuro, a inmediato, ¿qué tú le esperas brindar a, a tu público? Mira, ahora mismo yo pertenezco a la carpeta de talentos de Imaginativa, yo pertenezco a la carpeta de talentos de Dilenia Taktouk, productor, uh -huh. ex productora de los Premios Soberanos y productora de, de programas TV. a nivel nacional. Este, Sí, yo espero en algún momento que Doctor TV o este servidor, Paul Irizarri, pueda seguir en crecimiento, nunca dejando mi casita Telenor porque no me interesa dejarla. Este me gustaría seguir en crecimiento, ya sea a nivel nacional o como sea. Pero, pero quiero. ¿Vives aquí en San Francisco o Vivo en la aquí, trabajo también allá en Santo ya. Domingo y me traslado. Yo no tengo problemas con eso. Yo creo que yo me he establecido muy bien aquí. Aparte de que yo siempre he dicho soy el hijo adoptivo de, de San Francisco. A mí me encanta San Francisco. Bueno, y sobre todo vamos a tener mucho, doctor TV, por mucho rato. ¿Qué novedades traería para esta segunda fase ya que está celebrando con todo lo alto? Mira, doctor TV, ahora como lo dije voy a traer este... Un poco más contenido que a la gente le gustaba mucho. Yo lo estaba haciendo muy al principio. Lo que pasa es que esto es un asunto que tiene que tener mucho cuidado y es la parte quirúrgica. Doctor TV grabamos eh, procedimientos uh -huh. eh, que son reales. Nosotros no bajamos nada de redes sociales, nada de, de, de canales de YouTube, nada de eso. Pero cuida la imagen. Pero cuidamos la imagen. No Nosotros cuidamos mucho eso. Así. Pero sí este, la gente me ha solicitado que, que lleven más procedimientos que ellos puedan apreciar. Este, estar más cerca del quirófano. Y la parte interactiva, la gente preguntándote y tú respondiendo ¿Cómo lo haces? Pues mira, este yo yo hago una parte por lo general por redes sociales. Este la he tenido que parar un poco porque la, el programa casi por lo general no es en vivo. Yo hago programas en vivo, pero no lo hago to, to, totalmente en vivo por la razón de que es un programa muy producido. Uh -huh. eh, los médicos no lo sabemos todo, y es un asunto de que en algún momento, haciéndole una pregunta a cualquier médico, puede haber este, alguna diferencia de opinión. Y yo prefiero que los que, la, que los programas sean grabados, ¿para qué? Para que se puedan claro. editar, porque así no hay ningún problema con el médico, porque como no, se lo, sabe, no lo sabemos todo pues se puede equivocar. Y yo creo que un médico que se equivoque en en televisión, pues puede ser perjudicial para él. Entonces yo prefiero cuidarle esa parte para ellos un poco. ¿Qué tan asequibles son los procedimientos estéticos que tú le puedes brindar a la población nacional y de San Francisco? ¿Asequibles en dinero? Sí, <risa> sí, sí. Mira, sí, no sí, hemos sí, establecido sí. todavía los precios, este... Como estamos innovando, este, la medicina estética, hay este, que entender que eso no es un, que eso es un lujo, no, no es una necesidad, no, una urgencia. no es una urgencia. Entonces, y quizás muchas personas se lo pueden encontrar económico, otras para otras personas va a ser siempre costoso, pero yo creo que yo voy a tener precios asequibles, que es lo que yo quiero. Yo no quiero, este, y como todos, seguimos en San Francisco. A ver, los precios de San Francisco siempre van a ser muy diferentes a los que van a estar a, capital, a nivel nacional. Pues Eso siempre es. va a ser así. Así es, sobre todo. Y, pero hoy día hay un auge de el busque, la búsqueda del servicio de medicina estética. Hoy no solo las mujeres, sino también los hombres. ¿A qué tú crees que se debe? Yo creo que nadie se quiere poner viejo. Mm. Yo creo que nada, todo el mundo... La eterna juventud. La buscarla. eterna juventud. Yo creo entiendo. que esa vanidad que llevamos todos, porque que me diga a que no es vanidoso es mentira. Todos queremos vernos bien, todos queremos lucir bien. este Yo sé que no todos tenemos la posibilidad, porque también eso tra se trata de posibilidad, pero el que tiene la posibilidad yo creo que, que trabaja para verse bien. Yo entiendo que, ¿qué es eso? que Es el, la necesidad de verse bien y es no autoestima. solamente para la gente, sino para autoestima, o sea, para, para uno mismo, uno mismo. Y eso es bien importante, o sea, yo soy... No porque yo sea medio estético, sino porque yo entiendo que eso es algo que va a ayudarnos en, con el tiempo. O sea, tú verte bien, que la gente te lo diga. Definitivamente eso es algo que va, que va mucho, mucho, mucho eh, de la mano. ¿Cuál es la población que más te sigue en el programa Doctor tv pues, Como le dije ahorita, yo creo que la, el público familiar. este Yo creo que las familias son los que hombre, se sientan jóvenes. a ver el programa. Eh, jóvenes... Yo entiendo que sí, por lo general los estudiantes de medicina, que siempre me comentan, y San Francisco tenemos una gran población claro. de estudiantes de medicina. Pero tenemos dos grandes universidades. Claro, entonces sí me comentan mucho, mira, me encantó el programa, Ay, me gustaría esto, pero entiendo que, que los jóvenes que estudian medicina, que van por lo menos, que son universitarios, uh -huh. porque no medicina, sino universitarios, son una población que me sigue bastante. Ya pues obviamente este es un horario de 9 a 10, hay personas que, hay, muchas personas que aún no están en sus hogares, uh -huh. este, yo antes tenía un, un horario de 10 a 11, este, pero entendía que el 9 a 10 me, me, me podía convenir más eh, en ese momento. ¿Tienes sí? algunas innovaciones para este nuevo año después de este aniversario? Sí, eh, como dije también ahorita, este, pienso ahora traer cosas más, eh, entrar más al quirófano, que es lo que la gente más le gusta. ¿Dentro del programa? Dentro del programa. Sí, este, como yo sigo en preparación dentro de la medicina estética, voy a tener una persona ahora que va a, a colaborar más conmigo es Este muchacho que ayer me hizo en la entrevista, Oliver Mata, un mm. muchacho que está iniciando la comunicación, uh -huh. excelente comunicador. Muy buen muchacho. Sí, muy buen muchacho. Entonces lo voy a, lo voy a incluir en mi espacio ya para que a, por lo menos me pueda cubrir y yo creo que va a ser excelente trabajo. Aparte de la televisión, ¿a qué otra cosa te dedicas? O, y aquí, por ejemplo, contarnos un poquito cómo llegas a San Francisco, tus primeros pinitos, ¿en qué, Mira, en qué te desenvolviste? Este, cuando yo llegué aquí a San Francisco fue bien gracioso, porque yo no venía para San Francisco, era para San Pedro que me iban a llevar a estudiar. Son de Macorís. Son de Macorís. <risa> Uno de Macorís del mar y otro de mar. Fue así, manera. entonces, honestamente yo no quería vivir para San Pedro. Mm. De hecho, llegué, llegué por Santo Domingo, recuerdo el 2 de enero, 2011, y cuando llegué allá, fui con una compañera que ya estaba por trasladarse para San Francisco. Pero estábamos en esa duda de qué hacíamos. Si nos quedábamos en San Pedro, veníamos para San Francisco, porque ella ya estudiaba en San Pedro. Cuando llego a, a San Pedro, eh, no sé, no, no me sentí bien, no me sentí cómodo. Creo que era muy movido el ambiente. Ese, esa, misma, esa noche la pasamos allá, llegamos en la mañana aquí a San Francisco, arrancamos para acá de una vez. Y le digo, no, yo quiero quedarme aquí, le digo a ella. Y me dice, vamos a quedarnos aquí. Ya ella tenía un apartamento rentado. Y fue bien gracioso porque también, aparte de eso, el día antes de yo venir para República Dominicana, éramos tres personas que íbamos a, vi a vivir juntos y una de las personas le dijo que yo no podía vivir con ellos. ¿Y por qué? Simplemente uh -huh. dijo que no. No, me, no. Esa persona no me conocía ni nada. Si me, quizás fue por eso. Yeah. Nunca quise investigar y yo dije, pues está bien, este yo no voy a ir, ya será yo no venía venir para acá, yo no quería venir a aventurar, de que yo no tenía dónde quedarme, yo no quería hacer ese tipo de cosas, porque no sabía lo que me iba a enfrentar. Uh -huh. Y casualmente, en la mañana, esa persona no llegó al aeropuerto. La persona que no que yo, que yo viniera no llegó al aeropuerto y fue quien no vino, pero no por mí, si no no, no, no, no se atrevió a dar el paso. Ocupaste su lugar en el apartamento. Ocupé su lugar en el apartamento. <risa> y yo, porque a todas estas, yo pensaba, lo que dije fue pues, eh, le pregunté si podía quedarme por lo menos dos días o tres días lo que buscaba un lugar para mí. Uh -huh. Pues la persona nunca llegó como quiera. Y me bueno. y entonces yo llegué a San Francisco. ya que te dedicaste de una vez cuando llegaste? No, cuando llegué aquí no entonces empecé te... a estudiar. Nosotros teníamos éramos un grupo de estudiantes extranjeros, eh, éramos muchos puertorriqueños. Eh, alrededor de 600 puertorriqueños llegamos a hacer aquí en San Francisco. Y yo, nada, este, cuando nos acomodamos, nos quitaron los préstamos federales, que eso fue una, pues, un problema bien grande que tuvimos fuerte, nosotros sí. aquí, bien difícil. Un choque de crisis. Fuerte. Un choque de crisis, mucha tristeza. Pues había que hacer algo este para poder sustentarnos. O sea, no solamente era estudiar. Ahí, cuando yo estaba, recuerdo que estaba en Puerto Rico, y un amigo en ese momento me llama, me manda un mensaje por Facebook y me dice, Paul, tú estás dando Zumba todavía. Yo daba Zumba privada. Y yo le digo, sí, porque Y me dice, mira, este estamos abriendo un gimnasio, que en ese en ese momento era Palmares Gym Club de la familia Vargas. Uh -huh. Y me dice, para que vengas con nosotros a, a, a trabajar, ¿te gustaría? Yo estaba en Puerto Rico porque estaba de vacaciones de la universidad. Y yo le dije, mira, guárdame ese espacio para mí. Cuando yo llego aquí, me comunico con ellos. Hago mi primera prueba, recuerdo que ahí fue que conocí a Julito, uh -huh. un gran amigo que lo quiero muchísimo. Ahí conocí a Julito y de una vez me contrataron. Este, comenzamos a, a colaborar muchas cosas juntos, eh, con el patronato, eh, con los colegios, Juli y a hacer una buena fusión de, pues, de la producción y en el caso mío que era yo fui bailarín en Puerto Rico por muchos años de del dúo Sayon y Lenox. Porque era te oye ah. diciendo por muchos años. Es que yo Creo no soy que, un niño. Es que lo disimula no. muy bien. <risa> este, y no te no me echó nada. <risa> no. No, no me he echo nada. nada. Eh, sí, digo muchos años porque empecé muy joven a bailar. Ya, muy ya, jovencito. Ya, este, ya. Y era coreógrafo del dúo de Sayo, Sayo Guilenox allá en Puerto Rico. Bailaba reggaetón yo. Ya. Pero coreografía. Okay. Este. Y no, hay, o sea, ¿qué, ¿Qué tiempo impartiste zumba aquí? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Hay hasta los otros días. Hasta el año pasado yo di zumba. Tiene casi ocho años aquí. Sí, casi ocho años. Y yo tengo prácticamente, yo creo, como cinco años dando zumba. Ya, ya no la estoy dando porque no creo que... No porque me la tapa sino porque eh, no se me da la oportunidad en este momento, por también el trabajo, estoy un poco más ocupado. Antes no antes me dedicaba solamente a eso claro. y uno va como creciendo. Aparte hay muchos muchachos ya dando zumba que uh -huh. yo creo que había que dar, de, eh, dejarles ese espacio ya para que ellos pudieran seguir también creciendo. Uh -huh. este pues Entonces terminé, seguí, para continuar la, la historia uh -huh. corta. Eh, pues Julito y yo hicimos esa función, que ya que yo bailaba, este, y mira, nos fue muy bien, hicimos lanzamientos de colegio, y de ahí es que me, ven, me dan la oportunidad a mí de entrar a un programa de televisión. Así, como todos iniciamos... Con, que hacen, nieve, con nieves, más. Con nieves. Yo creo que muchas de, la, de los que hemos entrado a los medios de comunicación, hemos entrado eh, poco a poco. Claro. Eh, yo hacía reportajes en la calle, uh -huh. una, una combinación eh, hice una combinación de las cosas puertorriqueñas y las cosas dominicanas, una sección que se llamaba Ay Bendito. Mm. Ay Bendito. Ay bendito porque la gente se confundía que los puertorriqueños decimos bendito nene y nosotros no decimos bendito nene. Nosotros decimos ay bendito. Y esa, esa fue la frase. Y esa frase en la calle me, vi, me, me gritaban: ¡ay bendito! Eh, gracias a ese, a ese a esos reportajes casi en la calle, pues la gente entendió que mi vieja y yo eh, compenetramos muy bien y comenzaron a, a decirme: Mira, eh, habla con IE para que te dé un espacio, mandé más mensajes, que nos me dieron un espacio, que yo fuera su co-conductor. Pero en ese momento tenía a Romer y a mi, y a mi ex compañera de mi Marilisa y uh -huh. y me entraron a mí. Yo iba solamente dos veces a la semana hasta que te, hasta que finalmente terminé todo de lunes a viernes con ellos. Y de ahí es que yo decido entrar a nivel nacional a una competencia de representar a San Francisco. Yeah. Y de ahí es que yo pude entonces coger más impulso. Fue una muy buena plataforma porque yo entiendo que una, cualquier plataforma te suma. Claro. De suma. Allá conociste que... a Dilenia Tatuco. Allá no, no fue así que conocí a Dilenia. ¿Cómo fue? Yo conocí a Dilenia porque después que yo llego, yo llegué a segundo lugar en Mister Talento, representando a San Francisco, tuve ocho meses en más Roberto. Eh, había que hacer casting. Yo siempre soy, yo sí, soy sí. pro de los castings, como todo, tocar puertas. Eh, uh -huh. No es la primera vez que me dicen que no. Como le dije, yo llegué a bailar. Yo bailaba con Sayo Lennox, pero antes de bailar con Sayo Lennox, yo fui a otro a casting de baile y este, me dijeron que no por chiquito en ese momento que nah, era así que func funciona esto uh -huh. y yo soy bien pro de casting y tocar puertas y, y llegó la semana de la televisión dominicana abrieron casting y yo fui hice mi casting ¿alguna ya, anécdota especial dentro del desarrollo de tu programa de un año de aniversario que te haya pasado? mira así en el programa como tal no recuerdo, honestamente, ahora mismo yo creo que hemos tenido muy buenas experiencias. Han salido perfecto. Han salido perfectos. No, la grabación, no o sé, sea, en mi caso de la grabación a veces uno tiene su mejor día, pues pero claro. este, en general así, yo creo que, que no he tenido algo que haya marcado todavía Doctor TV así en, yeah. en la grabación. No no entiendo que no. ¿Y un mensaje a la juventud? Mira, honestamente, yo creo que a todos esos jóvenes que les dicen que no hagan una cosa, yo soy las personas que creo totalmente en el destino y en la oportunidad. Yo creo que cada cosa llega porque el tiempo de Dios es perfecto y yo entiendo que las cosas van a llegar cuando tienen que llegar. No Pero hay que luchar por ellas. Hay que luchar por ellas, no es desesperarse, yo no me he desesperado, yo no pensé que iba a tener una aceptación en este pueblo y como lo digo yo me siento casi serie 56, eh, ya yo estoy en otra etapa de mi vida y entiendo que los jóvenes que me siguen eh, han entendido eso y han visto que ese crecimiento viene muy de abajo. Muy, muy de abajo y nada, trabajar, trabajar y estudiar, definitivamente. Fundamentalmente. Gracias, Paul. Sí, muchísimas por, gracias, gracias a, a, a usted. Al doctor Paul Irrizarri por haber estado con nosotros. Difícil el apellido nosotros, sí, Muy difícil. Me hace fácil. Muy por mejor decirte Paul siempre. Paul. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimos años más del Doctor TV acá en Telenor. Les deseamos muchas bendiciones. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos con más aquí en de mañana. En buena hora.